Kaguya sama o no -dol? Ah, Kaguya sama. Okay, vea, es guata. Kaguya sama o no veis qué don? Kaguya sama. ¡Va, ah, sama. Kaguya sama. Kaguya sama o -sama. -sama. sama. No vi ese anime. Kaguya sama, o las, quintillitas. las quintillitas. Kaguya sama, ¿no visto Marré. No, ah, bueno. Quintillitas. ¿Lo no conozco ese anime? Las quintillitas. Quintillitas no conozco. Y o Conozco. Y te One Piece. Bah. Re cero. Re cero Naruto. No vi ninguno de los. No, dragon ball Dragon Ball.